Bueno, ya estamos en directo, eh, sé que, bueno, es sábado, ¿vale? Y los sábados en principio no, no suele haber directos, pero como ya dije, eh, de vez en cuando, pues, eh, si me veo que me apetece y tal, pues, eh, haré directo, ¿vale? Eh, no como una obligación, sino como una opción, ¿vale? Por así decirlo. Eh, ¿Han aparecido estas nuevas skins de anime, vale? O sea, estas... Eh... La nueva actualización de la tienda, ¿vale? Son estas de aquí, ¿vale? Es un pack, más bien. Eh, vamos a inspeccionar objetos. Eh, este sería el primero, ¿vale? Midas eh, mi equipamiento dorado. Luego estaría esto de aquí, choque dorado de esto. Eh, luego Rox rebote, que es esta de aquí. <ríe> eh, ¿Qué os parece? Está chulo, ¿eh? Y bueno, el pack este son eh, 19,99 eh, Si redondeamos Pues unos 20 euros eh, Luego estaría también esta Que es penilista, ¿vale? Eh, que como veis aquí Pues está en es la skin El conejo ese, ese, bueno, el que tengo Equipado del pase, ¿vale? Ese conejo no es, pero mirad la mochila que viene O sea, viene esta mochila Y esta de aquí, ¿vale? Luego esta... Y esta espada también, ¿vale? Y luego tendríamos el vehículo este, ¿vale? Y bueno, todo esto, pues ya os digo, o sea, os vienen con todo esto, el hacha también, y tres skins. Eh, y bueno, pues ahí estaría ese pack. Eh, luego estaría esta oferta también, ¿vale? Estas también son ofertas. Eh, que bueno, también eh, tal vez os puedan interesar, ¿vale? Y, y bueno, pues aquí las tenemos eh, Luego tenemos también la tienda Esta es la última actualización, ¿vale? Eh, Aura, esta, bueno, es una skin que la he visto bastante, ¿vale? O sea, mmm, creo que hay muchas personas que se la pillaron en su día y, y bueno, pues estaré esto por aquí También tenemos esto de aquí, el ave solar eh, Y luego estas... Estas también. Bueno, estas creo que ya las mostré en, en esta semana, pero bueno. Pues dicho esto, y si de momento no sé si hay alguien que se quiera unir, yo voy a yo voy a ir calentando, ¿vale? <ríe> Con una partidita por supuesto. Y, y nada, pues eh, como ya os digo, hoy va a ser un poquito más tranquilo el directo. A ver, no sé cu cuánto tiempo estaremos. Pero... Pero bueno, pasar un buen rato y ya está Eso, eso es lo, lo principal, ¿vale? Eh, tenemos 10 estrellas para el pase Supongo que... Bueno, espérate, 10 estrellas, un momento Un momento Porque creo que se va a venir nueva skin, ¿eh? Creo que tengo para comprar... Sí, vale, tengo para comprar esta skin Pues la vamos a desbloquear Y se la vamos a equipar eh, Junto a esto, vale Ahí lo tenemos y vamos a hacer una partidita. Eh, por cierto, ¿veis ahí la corona esta, no? Es porque... Eh, que estoy en escuadrón, ¿no? Porque ganamos eh, la anterior partida, ¿vale? Eh, nos fuimos con una muy buena victoria y, y nada, pues eh, vamos a intentar repetirlo ya que, bueno... También he de decir que, bueno, el, cuando es un escuadrón así random... Pues no es mi equipo, o sea, no es las personas que estáis aquí. Eh, normalmente no suelen ser las partidas muy idóneas, ¿vale? Pero, en fin. Eh, a veces se gana y otras no, pues esto... No sé, <ríe> no sé cómo pinta. Bueno, que estoy pensando que, mira... Ya que estoy, o sea, ya que estoy incluso en solo ahora mismo en, en la partida... Voy a hacer una en solitario. Y si pierdo la corona... Que al menos sea por, <ríe> por... Porque no he hecho una buena partida, pero por mí, ¿vale? O sea, no no me voy a poner en un escuadrón que, por ejemplo... Os pongo el ejemplo. Imaginaros que yo hubiera hecho partida en escuadrón, ¿vale? Y de repente se van dos de la partida, o caen dos, y quedamos dos, y somos dos contra cuatro. No lo veo del todo justo. Entonces, mejor eh, lo hago de esta forma. Por no hablar de la gente que sale, ¿eh? Porque... Kaiser, saludos, bienvenido, eh, ¿crees que te podrás unir? Voy a hacer ahora un en solitario, ¿vale? Pero si te puedes unir, eh, dímelo y, y te unes, ¿vale? ¿Qué tal tu día, tío? Sé que es sábado, ¿vale? Y en principio los sábados no hago directos, pero bueno, también os comenté que si sí me apetecía, y la verdad es que me, me apetece voy a hacer directo, así que bueno, <risa> eh, pero que no es un no es un día fijado, ¿vale? Incluso así te motivas a veces, tío. Saber que en principio no tienes el por qué hacerlo y lo hacen. Eh, vale, esta es la corona que, bueno, no sé si, si estuviste ayer o viste el directo que hicimos. Todo viene ¿eh? y sí puedo jugar. Perfecto, tío. Pues a la siguiente modo dúos, ¿vale? Si no se une nadie más. Eh, vale, voy a caer más o menos.. A ver, creo que voy a caer por aquí. Sí. Y voy a estrenar mi nueva skin del gato. Vale, bajamos por aquí. Últimamente, a ver, no es tampoco por gafar ni nada, pero. Eh, las partidas que estoy haciendo, eh, bueno, los directos que estoy haciendo, normalmente ganamos alguna, al menos una, por directo, o eh, sea, una partida. Eh, vale, estos están cayendo muchos por aquí, no me mola el sitio, tío. O sea, no, no me está molando, pensaba que habría menos gente. A ver, voy a intentar caer por aquí. Y por cierto, Keiser, si puedes compartir el enlace, se agradece, ¿vale? Así, bueno, en principio tal vez vengan más personas, aunque hoy sábado, a ver, pueden ser más que entre semana o pueden no serlo, entonces no hay una ciencia cierta para esto. No sé cuántos seremos hoy, pero bueno. Veamos esto. Esto por aquí. Ah, cierto, nos dan 2.000 por, por el tema, lo dicho, reinado vigente, o sea, te premian por, por mantener la corona, básicamente. ¿Cómo te ha ido? Pues nada, aquí haciendo bueno, un día muy tranquilo, tío. Preparando en el canal principal algunos vídeos, que ya los tengo programados. Es que claro, como en el principal ya no hago directos los vídeos... Pues por ejemplo, para la semana que viene o, o para, para mañana, yo qué sé. Eh, los dejo ahí programados y ya se publicaron. Y tú el día, ¿qué tal, tío? Los sábados es que suelen ser un día muy tranquilos, ¿no? Bueno, los sábados más bien los domingos, pero... A ver, pido esto. Muy bien. Me interesa más esto. Esto de aquí. Tengo un minuto para ir ahí. Pero bueno, si sí ya casi estoy en esa zona. Eh, más o menos... Eh, este, Kaiser ¿piensas que conseguiré... Este mes antes de, de noviembre el pase de batalla. Voy por la página 7 más o menos. Más aparte igual me quedan algunas cosas por desbloquear. de Creo que de la página 1 y 2 creo. Pues igual son dos o tres objetos. Y luego voy en la, en la página 7 tío. A ver yo, yo creo que tal vez sí. Pero si no sé... Si dedico dos horas, entre tres días a dos horas, más o menos, de directo, igual lo puedo completar. Pero no lo sé, ¿tú tú cómo lo ves, tío? ¿Crees que lo completaré o en, en este mes? El mes de octubre. Ya, ya lo voy a quitar No, sé. no que he hecho No, ¡Oh, tío Ah, un pollo de estos tío, En serio, de verdad eh, Los pollos estos Vaya tela, tío Menudos sustos te meten Eh, sí, por Porque yo voy por el nivel Ya vas por el 151, tío Vaya tela Jeje <risa> Pues sí, entonces nada, pues me tranquiliza un poco. A ver, sí que es verdad que me propuse lo de completarlo, ¿no? Que a ver, que si no lo completase, a ver, no estaría tampoco tan mal porque realmente el dinero que invertí ya lo he recuperado, ¿no? Pero bueno, aún así hay skins que están bien. O sea, por ejemplo, la de Spider Spiderwen mola y, y alguna más del pase. O sea, entonces, por eso te digo, o sea, pero bueno, sí hay tiempo, supongo también para completar las cosas vale, estoy al pillado, el escudo de este me va a pillar no y dos. no, respiro vale cuarenta y nueve en partida Vamos a ir por aquí. No tengo misiones que hacer con el coche. Bueno, a ver, en principio es una locura tener el bazooka ese tan cerca, tío, porque en verdad si lo disparo podría explotarme a mí también, entonces... No sé si tendré que hacer recoger el... Defecto, ¿eh? No, tampoco hay misiones. Tío. Porque pocas misiones, tío. Vale, a ver. Mira, hay un santuario de estos cerca. Y lo dicho, si quieres ir preparándote ya, tío, yo creo que en breves eh, ya te podrás unir. Mm. Es que yo quiero llegar al nivel 200 para dejar de jugar Fortnite porque como tengo muchas tareas, pues ya no me, por no. Tío, me, me ha Tío, me ha pillado leyendo el comentario, tío. <ríe> No, qué oportuno, tío Qué oportuno No, me lo puedo creer Bueno, tío, vamos a hacer Vamos a hacer la partida Por cierto, me voy a poner el... el ¿Cómo se dice esto? Ahora, cuando, cuando te acepte? ¿O te mande la petición de la invitación? Ey, de verdad, tío eh, vale, Kaiser está Invitar Y voy a invitar también a Marlon A ver si quiere aceptar Y así tan, tal vez venga también Mira, Moisés también está Ojo eh, Moisés está en cero construcción Vale, pues ahí está eh, Y voy a cambiar el, el esto, ¿vale? Ajuste de transmisión Ajustes avanzados Mostrar número de espectadores Bueno, no Comentarios de espectadores Así mejor si no me pilla adrián saludos eh, claro que sí adrián eh, manda solicitud vale mándame solicitud y te acepto cómo cómo estás eh, o sea como adrián también te llamas en aquí en fortnite ah, sí es eh, cierto bueno ahí se ve también pero esta es mi idea no, no te llamas Adriana aquí, pues bienvenido Kaiser, tío. Eh, vale. <ríe> Vaya tela, tío. Qué oportuno ha estado el, el pavo ese, tío. O sea, ha visto que tenía un poquito de, de ventaja, ha dicho, venga, va. Jorge, saludos. Bienvenido también, ¿qué tal? Si te quieres unir, Jorge, ahora hay sitio, ¿eh? Hay dos sitios más. Bueno, Adrián tiene reservado ya el suyo. Y Jorge, si tú quieres ahora, tienes el tuyo también, ¿vale? Por cierto, si podéis compartir el enlace y dar un like, se agradece, ¿vale? Es ver si viene más gente, no sé. A veces, ese tipo de cosas ayudan. Y yo he puesto 22. Este es el directo 22 de Fortnite, ¿verdad? Sí, ayer era 21 y 22. Vale. Está bien puesto. Eh, a ver. Por aquí. Bueno, pues al final, eh, ¿quiénes, eh, ¿quiénes vamos a estar? ¿Habría? ¿Eh, o... Bueno, mientras me llamo... Comand... Bueno, pero, pero ¿vas a mandarme la solicitud o...? Es que no me ha llegado todavía. Y Jorge sí que estuviste en otro directo, ¿no? ¿Puede ser? El Jorge creo que sí que tengo la... Eh, le acepté, ¿no? Que no sé quién es. O sea, de aquí de... Comando Uzumaki, sí, pero mándame solicitud, o sea, mándame eh, la invitación de amistad y te acepto. Ahí está, perfecto. Vale, ahora tienes que aceptarme a mí. A ver, para que me aparezcas como amigo. No, to todavía no me apareces. Sí, ya estuvimos jugando varias veces. Pero, ¿cómo te llamas, Jorge? En... Pero aún no puedo jugar. Es... Ah, vale, es bastante temprano. Vale, tío. Pues... Entonces hacemos un modo de tres Eh no no me apareces tío o sea eh, adrián tienes lo tienes en privado por casualidad o qué regiones soy de europa pero es que no, no me apareces en, en partida ahora mismo tío moisés bueno Mo moisés creo era Moisés el que no, era Miguel tío a ver si hoy viene Miguel que se quedó con con ganas de está pública dice Adrián pues no me apareces tío Terrejack. no sé sí bro, como usted en España tenemos distintos horarios Sí, bueno, son las 6, pero tampoco será muy pronto allá, ¿no? En Latinoamérica, creo. O sea, son las 6 de la tarde aquí. Allá, pues, no sé. Eh, a ver. No, no me apareces, tío. O, bueno, mándame invitación al grupo y... Y te acepto. Y luego invito a Kaiser, ¿vale? Es que no, no me aparece. O Kaiser, tú puedes... Inv... Bueno, a ver. ¿Cómo podemos hacerlo, tío? Que no, no me sales, tío. A las once y media de la mañana. Allí son las diez. Sí, sí, de, de por la mañana. Bueno, pues. Son eso, eh, seis horas, ¿no? Sí, de diferencia. ¿Cuánto vas a estar en directo? Dice Jaime. Saludos, Jaime. Pues. No sé, es un largo rato, igual, estamos. Si te quieres unir, Jaime. Eh, reinicio, dice Adrián Vale, pues De todas maneras, Adrián, tienes reservado el sitio, ¿eh? Si Jaime, por ejemplo, ahora quiere entrar Tiene sitio también A ver Ah, mira ¿Eres este? ¿Tole Adrián? ¿Puede ser? ¿Adrián 27? Creo que sí, ¿no? No, no hace falta que reinicies, entonces. Creo que eres este, ¿no? Es que voy al centro comercial. Eh, me compro los pavos y vuelvo. Ah, vas ahora al centro comercial. Vale, pues... Mmm, pues sí, si luego seguimos aquí en directo, sí. Yo creo que sí, a ver, llevo 20 minutos. De, de directo. Pero bueno... También es verdad, a ver, he de añadir que hoy en principio no era día de directo. Ya sabéis que son lunes, miércoles y viernes. Pero me apetecía y he dicho, pues va, voy a estar aquí un rato y tal, haciendo directo. Eh, no sé, Adrián, tío, eres este de aquí. Eh, como también se llama Adrián. Ya reinicié, pues. No, me sigue sin salir, tío. ¿Cómo habías dicho que te llamabas? Eh, aquí. Aquí me aparecen algunos, pero están en... Como si estuvieran desconectados Comando... Ah, sí, comando... A ver... No, pero es que no, no me apareces, tío Mira, comando zumaki tío Aceptar, igual será eso tienes demasiados amigos Ah, tienes demasiados amigos, tío por eso no podemos... No te puedo aceptar. Tendrás que eliminar o quitar a alguien, tío. Tienes que quitarte a alguien para que te pueda aceptar yo. ¿Ya? Ahora sí. Vale, a ver. Comando eh, Zumaki. Ahora sí. Vale, perfecto. Ojo, aquí haciendo tutoriales de... Ayudando a suscriptores, ¿eh? ¿Qué me dices? <risa> eh, invitar al grupo, ahí está No, tío, ¿qué, qué ha pasado? Creo que... Mm, ¿te, ha, te has unido al grupo... De, sí, pero... A ver, espérate, espérate va, Vamos a hacerlo bien, un momento Ah, no, ah, bueno, ya me has hecho líder. A ver, espérate, nada. Eh, vale, ahora os invito, ¿vale? A, a ver. Vale, invitar. Y... Kaiser, aquí, invitar. Vale, pues, ya estamos todos. Comando, quiere unirse a tu grupo. Ahí está, perfecto. Vale, ahora sí. Eh, ponemos en modo de 3 Y vamos a ir a la carga. Vamos a ir con todo a ganar por supuesto siempre si no se gana pues no pasa nada pero la idea es siempre ir a ganar o sea, nada de nada de decir nada man, man eliminado no pasa nada no hay que ser <ríe> hay que ser competitivo <ríe> a ver Por cierto, hago un poco de publi de mi canal principal y es que en el canal ayer subí en el principal, subí un vídeo, ¿vale? de Bueno, últimamente estoy explicando un poco para las personas que quieran hacer modelos en 3D, con el Pine 3D Y bueno, ayer subí un último vídeo que era de... de la tercera, ¿no? Llevo ya tres vídeos explicando lo, lo del tema de la edición Jorge dice, y subo de nivel, bron, me alegro, tío, que subas de nivel. Y, y nada, si luego al rato queréis pasaros por ahí y, y darle apoyo a ese vídeo, pues como veáis, ¿vale? Ese es el de principal, ¿vale? Últimamente lo estoy destinando un poco a hacer ese tipo de contenido. Que al fin y al cabo yo, pues no está mal tampoco. Explicar algunas cositas del Paint 3D además como la muestra. hacer sus modelos no juego mucho dice adrián en cero construcción pues eh, a la siguiente a la siguiente partida si quieres vale si queréis a la siguiente partida hacemos un construcción vale eh, vale vamos a ir si queréis al santuario ese pues no pasa nada como veis, a mí también me da igual eh. o sea no tengo ningún tipo de problemas últimamente hemos estado haciendo con construcción y, y ganamos, o sea que a mí lo mismo me da. Si queréis, a la siguiente hacemos con buen sin problemas. Eh, vamos a caer todos en el mismo sitio. Vale. Este skate volador mola, tío. O sea, está muy chulo. Viene del pase, creo que era de la página 6 para explicar. Juego de escudo. Inición. Ya no círculo, tan pronto... Bueno, tengo unas cuantas armas. Mira, una llave de estas. Tengo unas cuantas armas de estas, pero... No, ¿a qué está, estáis disparando? Ah, vale, al enemigo ese, ¿no? A los lobos esos. tela, tío, qué vergüenza, qué triste, tío, como si fuera novato aquí, como si esta fuera mi primera partida, tío. Ah, de verdad. ¿Cuándo aprenderé? <risa> Ay, ah, gracias por, por el arma. Bueno, yo tengo una llave, si eso luego os haré un, un regalo a cada uno. Eh, de alguna arma así dorada o algo vale ¿qué, qué hacemos vamos ya vamos a bajar por aquí Perfecto, ahora ya podemos saltar por aquí. Pero no nos pasará nada más ahí. alguien tiene por casualidad. Can you cambio el arma dorada por eso tío fallo <risa> es hubiera sido muy bueno, eh, mal campo ¿En qué parte lo, has en lo habéis encontrado? vale creo que Kaiser va a ir a por qué tienes dos llaves para sí tiene pinta tiene las dos llaves para aplicar? subir por arriba, pero es por aquí ¿En esta casa habrán entrado o todavía no? Ah, no han entrado porque mira, aquí hay un cofre... Sniper, perfecto. Así que me va a pillar un... Ojo y un sniper de ochenta y... Ochenta y tantas balas. 89. Vale, otro botequín de estos. Otra llave, perfecto. Vale, pues sabiendo que tengo dos llaves ya, voy a intentar ir a abrir. Intentaré abrir eso de pisos picados, ¿vale? Nos vemos ahí, ¿vale? Voy a ir para allá. Vale, ¿en qué parte está? Vale. De todas maneras os espero si sí, eso, esperaros Va, Vamos a intentar ir agrupados. Vale, ¿dónde está eh, Kaiser? Eh, por cierto, creo que hay enemigos por ahí. ¿eh? Me ha parecido ver a alguien por esa zona. abrir la caja fuerte esa a ver la caja fuerte por vale uh buena tío tiene ahí mira otra llave por aquí uh, tiene cositas interesantes este ¿eh? Aunque el escudo también es interesante, no sé, casi que me voy a pillar el escudo de este. Me preguntaréis por qué, porque es un escudo en un momento dado. Vale, a ver, la caja fuerte.. Qué parte está Vale, está aquí, tío. Lo estoy viendo. Buena, buena, buena, buena. Aquí está. Pues no sabes por qué no está disparado, ¡Oh! Uh, todo lo que tiene, tío. Uh, mira, mira, mira qué sniper. Bueno, aunque tiene. Buah, Quiero ese otro. Otra llave de estas, pero. Ya más llaves no puedo tener. Pues sabes qué te digo, tío? Que voy a canjear las llaves. Eh, veniros y, Bueno, no sé si me estaréis escuchando. Pero ven, venir aquí, ¿vale? O sea, voy a canjear... A ver, ¿dónde está...? No creo que me da tiempo. Vale, ¿en qué parte está...? Supuestamente aquí hay un... Vale. Ah, ya la han abierto. Esto. La habían abierto. Se me olvidó que estaban haciendo <ríe> una construcción. Ah, intenta ¡No! Vale. He visto ahí a dos enemigos. Los he marcado, ¿eh? Os acabo de marcar. Míralo Buena, tío ¿Y ahora el otro? Buena, ahí está, perfecto Tremenda jugada, tío Muy buena, tío eh... Estoy viendo disparos, pero no sé por dónde vienen Ah, míralo ahí. Bueno, cientos. Bueno, ¿qué me dices, tío? Solo queda uno. Dos, dos. Dos quedan dos. Eh, estamos en, en equipo de tres. ¡Bue! Sí. ¿Qué me dices, tío? Tremendo. Ahí lo tenemos, tío. Tremenda partida, Ancho. Muy bien, ganamos una corona. Toda esa experiencia. ¿Qué os iba a decir? ¿Seguimos en cero construcción o os apetece en construcción? O sea, ¿qué preferís? ¿Seguimos en el mismo modo? Nos ha ido bastante bien, la verdad. Ah oh, bueno, va, tío, en eh, la siguiente construcción, va Buena partida, dice es sí, tío, bastante bien, tío eh, ¿Alguien más se quiere unir? Eh, no sé si habrá alguien más por aquí, pero voy a cambiar en modo, ¿vale? Voy a poner en construcción eh, A ver, ¿dónde está? Aquí uh -huh. Nada mal, tío. Nada, nada mal, tío, la partida. 20 minutos para llevar una hora ya de directo. Qué rápido se me ha, se me ha pasado. <ríe> Qué rápido se me ha pasado el tiempo aquí. Por eso, A ver que mire lo del pase. A ver. Estoy en la página. Ah, no, estoy ya en la 8, tío. Bueno, estoy bastante cerca ya. La Página 8 ya, tío Bueno, no es que de gran cosa A ver, esta skin está chula Pero... No sé, pero esta, esta página tampoco me dice mucho Son las páginas de relleno Como en los animes <ríe> los capítulos estos de relleno pues en el pase te meten alguna página así que dices bueno normalmente los fines de semana también dan creo que más experiencia me parece o sea tengo entendido no el doble bueno no sé si el doble pero algo más de experiencia sí Los capítulos de relleno, tal cual, tío. Vale, esta sí que es con eh, construcción, eh. Digo por si... Por si no lo habíais oído. A ver, las zonas cercanas. ¿Os parece si caemos por aquí más o menos, por esta zona? No está muy. O sea, no está muy en el centro, pero. Vale, 10 segundos. decorado para Halloween ¿eh? <ríe> llevan... eso, o sea, esto es full Halloween ya o sea, queda muy poco y están exprimiendo ahí que si el, el autobús ese de Halloween vale, pues cambio un poco a ver, ¿dónde caemos al final? ¿Aquí? Vale, en esa zona al final, ¿no? Vale. Lucas, saludos, bienvenido, tío. Eh, ¿Estás disponible para alguna partidita o...? Estamos ahora... Kaiser y... Y Adrián también, que es comando Uzumaki. Adrián es nuevo, ¿vale? No, ¿qué es esto, tío? ¿Qué... Ah, me han venido por detrás, tío, con la espalda. No, tío, me acaban de quitar la corona. Eh... Sí, pues terminamos ahí con Victoria Magistral, pero sí, sí, sí, me acuerdo perfectamente, tío. Esa es eh, una buena forma de acabar los directos. Hoy no puedes, tío. Pues, bueno, si puedes estar apoyándolo, aunque no puedas, esto se agradece, ¿vale? Y si compartes el enlace también, Luca. Pues, pues eso, estamos, la, la anterior la hemos ganado, ¿vale? a la anterior partida, por eso tenemos la corona esa. Fue una pasada lo de, lo de ayer, es que, es que últimamente los directos están, están yendo muy bien. Hoy en principio no es día de, de hacerlo, son los eh, lunes, miércoles y viernes, pero me he visto con ganas y digo, venga, vamos Tenemos hoy sábado otro directito, para, bueno, también pensando un poco también las personas que... El, que igual en tres semanas viene peor y igual un sábado pues os apetece más no sé y en el canal principal eh, subí ayer un vídeo vale por si os interesa el tema de paint 3d a ver en principio estoy empezando con el tema del paint vale pero más adelante puedo puedo explicar eh, cómo hacer diseños de modelos en 3D con programas eh, especializados en, en eso, ¿vale? Pero en principio, para tener las cosas y, por así decirlo, empezar en el mundillo del 3D, pues el Paint DC pues, para hacer esas cositas cuando estáis empezando, eh, viene bastante bien. Entonces, pero pues ya os digo, eso está en el principal, ¿vale? Eh, mira, o sea, toma, eh, ¿quién se la quiere pillar? ¿Kaiser? ¿la quieres tú? No, oh, píllatela, eh, Adrián, para ti, tío. Un regalo. Eh, dice Ezebi, si te encuentras una escopeta con acción de palanca alguna, me la das eh, con ella. Soy buenísimo, dice Lucas. Eh, escopeta con... No sé, ahora mismo no me suena esa arma, tío. ¿Con acción de palanca? No sé, no, no, caigo, no caigo ahora mismo, tío. Eh, vale, me voy a pillar esto. ¿Ah, qué quieres? ¿Rotar el... el, el... Ah, quitarle el... No, pero aquí tienes otro coche este coche... Es igual que la corredera, pero es como que... Es... Ah, vale, cuando terminas de, de disparar. Vale, y estos? Ah, esto es porque hay un... La máscara esa de... De Anubis, ¿no? Estará cerca. Eh, cuidado, eh, que hay enemigos por aquí. toda no eh... pues voy a intentar ser mejor construyendo la verdad o sea pero pero bueno si sí, a ver si construir al final finales al fin y al cabo pues eso o sea si quieres por ejemplo hacerte una rampa de estas o la ahí pi, pi, pi, pi. Pero bueno, digamos que yo prefiero el sin construir, ¿no? O sea, pero bueno. Ah, editar de... Hay un... En el... en el modo creativo, ¿quieres decir? Ah, por la espalda, espera, espera voy, voy. Tío, sí, eh. tiempo a... a... <risa> eh... <risa> sí, sí. que me he quedado... nada, tío, no, no ha habido forma iba, iba no, no tengo tampoco por qué poner excusas, tío, no se ha dado bien y tal estaba inventando alguna excusa para justificarme pero es que eso no, no... tiene justificación, tío Tenía ahí solo, estaba solo ahí con uno contra uno. Se ha empezado ahí a construir y, y ahí ya me, se acabó todo. El día. La anterior partida era cero construcción Eso vamos cambiando Ahora la siguiente hacemos cero construcción es que a mí me raya mucho, tío o sea, el tema de... <ríe> de la construcción, tío Porque... Se empieza a hacer... Mira, por ejemplo Yo sé que con Kaiser ahora mismo, tío Teniendo la habilidad que tiene En el construcción lo tenía muy complicado Para derrotarle. Entonces... Eh... Por eso, normalmente siempre cojo cero construcción, pero para mí es más... más fácil. Me empiezan a construir ahí, y venga a construir, y como no tengas habilidad así de construcción... ...no hay nada que hacer. Eh, bueno, te selecciono otro punto, a ver, creo que esto se va a cerrar. Si quieres mirar, eh, va de esa, esa zona de ahí que te ha marcado, vale, ¿Cállate? ¿Estamos jugando arena? No, es eh, normal. Modo, arena. Modo arena creo que es incluso más difícil. Buena, buena, buena. Buenísima, tío. Vale. No deja a nadie con vida. Ahí me dice, estoy dando mi casa muy lejos de casa o bueno hay un sitio para ti eh Jaime habla o sea, por eso lo digo si no viene alguien antes <ríe> no, pero te, te tenemos el sitio reservado Jaime eh, 26 segundos muy cerca no o podía... bueno no sé <ríe> 19 segundos es que lo que pasa en creativo es que, bueno, si es un creativo que da experiencia, sí, pero porque me quiero hacer con el pase entonces, claro si conocéis algún modo creativo que dé mucha experiencia sí, pero si no creo que me estaban disparando por detrás, creo, ¿eh? Que se cierra el agujero este, tío. En rojo versus azul. Pero, ¿cuánta experiencia dan en ese modo? ¿Dan mucha o...? Ya te digo, aquí más o menos, pues eh, te pones a, a abrir eh, cofres y tal. Te van dando experiencia. Vale, yo ya estoy en zona segura, eh. Estoy ya. Aquí ya no me pilla la tormenta. Había un fusil por ahí, me hacía unas kills, vamos, que no veas. Había... Fusiles de esos. Eh... A ver, voy a mirar, agachándose y todo. <risa> ya veis, de aquí al a, a modo pro. Por cierto, si podéis compartir el enlace en alguna red social o algo, se agradece, ¿vale? Y si os suscribís, pues darle a la campanita para que os pueda avisar cada vez que hago directo. que mola la campana porque... Como ya os digo que no tengo horario y tal, pues si un día, de repente, un sábado como el de hoy, digo, pues voy a hacer directo, así os avisan. Esto por aquí. Vale, aquí arriba no hay gran cosa. No. No, tío. Eh, Adrián ha caído, a ver. Eh, a ver. ¿Dónde se va a cerrar esto? Bueno, estoy bastante lejos, eh. Sí, sí, sí, lo, lo acabo de ver. Eh, la tormenta esta... Bueno, pero espera, creo que me da tiempo a abrir un cofre. Aquí creo que hay un cofre. Sí. Vale. Esto por aquí. Una escopeta de ocho disparos. Otro cofre por aquí. ¿Y esto de aquí ¿Qué era? Pistola de pring explosivo. Ah, esta, esta pistola es bastante buena, ¿verdad? Sí, esta sí. Y de hecho creo que había otra aquí, ¿no? Sí. Mira, es más, toma. Esta para ti, Kaiser. Y. Bueno. O... A ver, espérate. A ver, un momento si os lo puedo soltar. Vale. Y ya lo esa arma, tío. O sea. Ahí está. Esa arma es muy buena, ¿eh? O sea, os permite disparar lava y eso dará el daño. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado ahí? O sea, Están está por ahí, por esta zona. ¿eh? Este, este arma es buenísima ¿eh? está súper rota esta arma tío. amigo que aquí había mira, mira mira mira mira mira lo que voy a abrir venid venid ojo buenas buenas tremendo tío. de ahí es que sigue. esto es un lugar ¡Oh, se está cerrando tío a ver vale esto solo nos quedan 11 en eh, Jorge dice están reviviendo eh, ¿o lo, ¿lo acabas de escribir? ¿o cu cuándo lo has escrito eso? no me había fijado vale, ahí estoy viendo casi igual, aprovecho para canjear algunas llaves a ver, creo que hay tengo una llave de esta, la voy a usar hace rato, bro, no te había visto, perdona Jorge, tío no, no había visto el comentario. Ah, demasiado, Estoy demasiado concentrado en la partida. A ver. Les recomiendo que lleves escopeta. Mira, eh, usar llave de triunfo el exótico. Mirad, pues este, ¿quién solo quiere pillar? Kaiser, píllatelo, para ti, el, el exótico. ¿Necesitas una llave? Sí, ¿Pero si sí, sí, ya lo he canjeado? Ah, vale, que necesitamos otra llave, tío. Son dos llaves para el desótico. Jefe. Creo que era lo ¿Es muy mala? Ah, pues parecía así como que era buena, ¿no? ¡No, tío! Tí, tí, ¡No! Si me estaban lanzando lava? A ver... ¡No! Tí. ¡Tío! No lo puedo creer, tío. Estaban ahí arriba, macho. No, no, no, no. A ver. No. Y encima estoy ahora en el agujero. A ver, creo que no puedo subir por aquí. Ah, ah tío. O sea, que. que... Mira, los desde ahí arriba, tío. Qué tramposo, bueno tramposos tampoco ¿no? <risa> pero bueno en fin vale, eh, Jaime estás cerca o lo digo por si quieres unirte me voy a cambiar la skin y os parece si ahora me pillo, vamos. sí, me la voy a equipar, eh, creativo, pero algún modo que de experiencia, ¿vale? O sea, si ¿sí te parece. A ver, eh, Carnival Hunt. Vale, va, vamos a probar este, ¿vale? Bueno, o si no, miraba, ya que he desbloqueado esa skin, eh, voy a hacer todo el directo con la misma. Eh, ¿Dónde está el gato? Aquí. Vale, ya vamos. Que no baje la audiencia. Que, que, que no baje. Que no llegue a cero la audiencia, tío. Porque veo que. ¡No! ¡No! No, no, no, no, tío, a cero, en serio. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Somos cero. Ahora, eh, pero esto que fumada es esta, tío. O sea, ¿cómo es que ahora dos, luego cero? ¿Cómo es que cambia así el, el contador? También me parecía raro, tío, porque digo, si están escribiendo, ¿cómo van a ser cero? Pero bueno, de vez en cuando se lo a. Darle a listo, o sea, quedan eh, Kaiser y... Este modo está chulo, o sea, este modo creativo mola, tío. Mm -hmm. Bueno, a ver, le he dicho que mola molado, no lo he probado, pero se veía chulo, tío. Esa skin que tiene Adrián está en la tienda, eh, por cierto, creo que la han vuelto a poner, ¿eh? ¿Te la has pillado ahora o ya la tenías, la skin esa? carnaval, prop... a ver qué tal es. Ayer te la piaste. Es una skin que en, en verdad es, eh, se la veo a muchos. Eh. Es como que ha gustado de esa skin y muchas personas se la han comprado. <risa> Vale, eh, eh, carnaval, ¿de qué será? Será tipo Halloween, ¿no? Supongo. A ver, tiene pinta de ser algo de Halloween. 3 de 16 jugadores. Otorga experiencia. Es que ya te digo, si son creativos, a mí me gusta así. O sea, que, que den experiencia. Y algunos dan mucha, ¿eh? O sea, también hay de decirlo. Vale, a ver, ya carga... Eh, pues, oye, bueno, cuántas texturas, eh. Ha, ha tardado en cargar, eh. Vamos a darle apoyo. Porque esto, en verdad, hacerlo lleva su tiempo. Mira, ojo, son monedas, tío. Son monedas, perfecto. A ver cuánto nos dan por moneda. Tres, dos, uno... Vale, vamos allá. Damos apoyo de nuevo. Eh, ¿dónde están las monedas? ¿Qué? Ah, espérate. Vale, ya lo entiendo. Ya lo... ¡No! ¡No! No, no, no, no, no. Tío, a ver... Me había convertido en un... Vale, tenemos que escondernos. Es un escondite, tío. Pensaba que era como una especie de parkour. Vale, necesito... ¿Se puede... ¿se... ¿Me podría hacer una taza? Sí, perfecto. Eso es. Vale, a ver... Por aquí, por aquí no me van a ver Ah, mira, mira, mira Aquí hay una moneda, perfecto ¿Cuánto dan? ¡Ojo! ¡1500! ¡1500, tío! De experiencia <risa> Vale, a ver, si ¿sí puedo pillar otra moneda Por aquí ¡Uy! Otra 1500, tío ¡No! ¡Ah, creo que me han visto! ¡No que me han visto, tío! Me acaban de ver ¡No! ¡Vamos! Tengo que salir de aquí, tío Tengo que salir A ver, vale Eso es Muy bien Eso es lo bueno de ser una taza, tío Una tacita, tío que, que pasas desapercibido de aquí no hay mucha luz, o sea, que no me van a ver. ¡No! Me, me, me acaba de ver. Me acaba de ver. Tío, déjame coger esta moneda al menos. A ver. Bueno, bueno, bueno. ¡No! Bueno. Tío, creo que, creo que me tiene que dar, ¿no? O sea, para, para que cuente. Vaya tela, tío. Esto es tremendo, ¿eh? Bueno, bueno, qué tensión, ¿eh? Ahora mismo, no, no, tío, no, no, qué tensión. Eh, está viendo el directo, <risas> es un escondite. Pero un momento, pero quién, quién, quién estaba disparando? <risas> ¿Quién estaba disparándome? Espera, ¿somos, somos solo nosotros tres, no me lo puedo creer, me habéis eliminado. Sí, creo que somos solo nosotros tres, tío. Claro, con razón me han visto, tío. Kaiser. Kaiser, tío, déjame pillar al menos las monedas, tío. Hay unas cuantas monedas por aquí. Mira, un peluche de estos, tío. Vale. Vale, tío. Claro, eso es jugar con ventaja, tío. O sea, si estás viendo ahí la... No, o, o tal vez no, ¿eh? Quién sabe, no sé. Yo confío que Kaiser... No estaba viendo eso. Vale, a ver. Oh, incluso una calabaza, tío. Vale. Vale, pillamos la moneda. Aquí otra. Da la misma experiencia cada vez que la pillamos? 3.800, ¿qué me dices? 3.800, tío. <risa> no <risa> No, lo acabo de ver, tío Está por aquí Está por aquí, tío Vale, tengo que hacer un sprint Vale, eso es 3.800 <risa> Eh, un Ah, vale, claro, eh, coches de choque. Vale, bien. Ya me esto. He 3.800. ¿Hay más monedas? 5.000, ojo. Ese, ese era un bonus, ¿verdad? Mira, 5.000 más 3.800. Esto, vamos, esto está rotísimo, tío. Este modo creativo. <ríe> vale, creo que ahora el que está buscándonos es... Eh, eh, eh, eh, ¿quién, eh, ¿Quién era, tío? A ver, creo que Adrián, puede ser. Vale, voy corriendo. Que vienen por detrás, tío ¿Por qué No, no está ahí, ¿no? <ríe> está aquí, tío <ríe> no, Espera Sí, pero que podemos dejarme pillar monedas, tío No estáis así eh, un momento, que ya no me ha dado Ya no, ya no me dan experiencia las monedas A ver <ríe> Vamos Mira, mira, mira, ahí estoy viendo otra moneda Y... No. Ah, vale. Creo que no. Cada X tiempo creo que... ¡Uf! perdí tío! Nada. Tenía que haber cambiado por la calabaza, tío. Eh... Casi me atraganto, tío, porque acabo de ver algo. <risa> A ver. Venga, quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Vale. No sabe el sitio está bien, está, está bien escondido pero cuánto tiempo queda por cierto los que los que buscan también tienen eh, monedas para encontrar o cómo está eso Vale, ya estoy. Había eh, he hecho una pausa, como me habían eliminado y tal. Eh... <ríe> lo... ¡Perfecto! ¡Muy buena! que se ahí aguantando, tío! <ríe> no te han podido encontrar, ¿eh? Ahí estamos, tío. Eh, ¿cuánto nos dan por victoria aquí en este modo? Ah, Jaime dice, me estoy metiendo perfecto, tío. Pues... Eh, que, bueno, cuando estés ya de, de ya de estar, eh, dinoslo, ¿vale? Para salimos y... A ver si me toca ahora a mí pillar, tío. Por cierto, aquí. Es que voy al centro comercial y me compro los pavos y vuelvo. Me invita... Vale, eh, sí, va, vamos a ir a la lobby. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encuentro, Jaime, de, de nombre? ¿Jaime también o...? Que ahora no me acuerdo ahora cuál era tu, tu idea ¿Un mapa dos 2 vs 2? Ah, Jimmy, perfecto. Eh, no, tío, que es, eso genera toxicidad, tío. Por eso no, no pongo mapas así de 2 vs 2. Se ha producido un error en la invitación de grupo. Bueno, te vuelvo a invitar. Eh... Vale, quiere unirse a tu equipo. Eh... A ver, creativo. Vale, ese que hemos jugado nos ha dado bastante experiencia, pero. Oh, ¿esto qué es, tío? Uy, uh, este... Tommy más escape. Bueno, sí, ¿verdad? Eh, El tamaño es demasiado... Ah, que son solo tres. Este sí que se pueden seis. Vale, vamos a probar si queréis este modo. Eh, hay una orquesta por aquí, no sé si se escucha de fondo, espero que no. Pero bueno. <ríe> es de la calle, ¿vale? <risa> no sé si estoy necesitando los tambores ahora mismo. Es más, tío, para que no escuchéis los tambores creo que voy a utilizar un bailecito de estos así. Vale, pues... Ah, vale, estamos solo los cuatro, ¿no? Por lo visto O sea, unirá a alguien más No, so solo los otros cuatro A ver qué tal es este modo Sale tengo una selva o algo así, ¿no? Supuestamente tienen que aparecer zombies, ¿eh? A ver uh -huh. En la sala de estas. Pero ¿qué se supone que hay que hacer en este modo, tío? Eh, espera, espera, espera, espera. Eh, Jimmy y Comando han caído. Eh, ¿Cómo está esto? O sea, ¿quién os, ha, ¿quién os ha eliminado? Esto no da... No da... A mí me acaba de dar experiencia, ¿eh? 600 me acaban de dar a mí. Pero, ¿qué es lo que supuestamente tenemos que hacer? No sabes qué es lo que... Aquí podemos comprar objetos Pero claro, necesitamos A ver Subimos a este piso No, Kaiser, también Pero qué... Bueno, solo quedo yo, tío Solo quedo yo eh, La puerta esta no se puede abrir, tío A ver eh... qué hay por aquí ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que os ha eliminado? ¿No, ¿No sabéis tampoco decirme? Todo puede ser lo que nos... A ver... ¿Qué hay aquí? No hay nada... Nah, tío, sal salimos, tío. <ríe> no, no, sé qué de qué va ese modo de juego, pero. No estás solo, pero. No sé, cuando no estás solo, ¿no? Eh... Pro, ah vale este creo que era el modo que probamos el otro día me parece. Cuddle Monster tío, ah pero este es solo de uno tío. Zombie Wars. Mira este es de pistola Adrián, este te va a gustar tío. ¿No querías uno así de disparos tipo red versus blue? Es que hay unos cuantos, tío, en verdad. Eh, hay unos cuantos nuevos que han puesto. De hecho, los dos últimos que hemos jugado, el de escondite y el otro, no los había visto antes. No sé si vosotros sí, pero... Vale, de primeras. Uy, espérate, tío. He visto como una luz roja. Ojalá sea todo de color rojo, tío. A lo, a lo Halloween. A ver. Sí, mira, perfecto. Guau, wow, qué guapo se ve, tío. Wow. Aceptar. Vale. pero se, se pueden pillar estas, Así, sí, vale a ver, esto por aquí ¡Eh! bueno, nada más que mostrar, tío, o sea... <ríe> esto sí que no lo esperaba, tío nada más hemos salido ya pero nos dan... a ver, un momento... o sea, pero esto... De la terma a ver. tengo 130 monedas a ver si puedo pillar algo mejor Una cosa, la isla como tal, ¿es? tenemos que ir a algún objetivo o cómo está estáis. Hay que ir a algún camino, tomar algún lugar. ¿Vale? Artificiales y todo tío. Mm, Y esto ya da la vuelta Vale, pero cre creo Que es como una isla, ¿no? O sea eh, Es una isla y esto ya Supuestamente esto es el final Ah bueno, lo bueno es lo bueno que aquí si te caes tampoco te hace nada. Nada. nada. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? ¿Sali ¿Salimos a la lobby? Sea, aparte es que solo dan 7 de experiencia, nada, X es que eh, sal ¿Salimos? ¿sale? Vale. Vamos afuera. Parecía, o sea, parecía otra cosa, pero... A ver, mal del todo no, pero bueno, pues tampoco me gusta criticar mucho el tema de los mapas. A ver. Mm. Eh, modo squad. Eh, ¿Te parece si buscamos otro creativo y a la siguiente hacemos un squad? ¿Vale? Hunter Games. Es este de, de aquí no lo hemos probado, ¿no? Vale, probamos este y luego hacemos lo que dice Jaime, ¿vale? Y luego hacemos un escuadrón en... En esto y... Pero, ¿qué quieres poner, Adrián? O dímelo y lo busco yo. Si es que no... Es para no estar cambiando lo de hacer líder y toda esa movida, tío. Luego eso es tedioso. <risa> Vale, a ver, ¿esas calabazas son por algo ¡Ojo, espérate, mira! Vale, creo que las calabazas van a dar experiencia, ¿eh? O sea, tiene pinta, tío. Tiene pinta, espérate. Eh, ¿Igual la podemos pillar ya? No. Vale, pero a ver qué hay que hacer en este modo. Eh, código 6, 9... Vale, ahora en la siguiente lo pongo, ¿vale, Adrián? Eh, a ver... Aparte de eso, ¿se llama de alguna forma o...? porque qué somos tres? Eh, a ver, uno... ¿Cómo? Igual es que hay uno que se ha generado en otra parte y, y tiene que seguirnos, ¿o cómo está esto? ¿Alguno será el malo? Mm, a ver, tres... Es verdad, somos tres. Hay alguno que no ha entrado en partida. ¿Quién, ¿quién no ha entrado, tío? Ah, no, estamos los cuatro, sí. Estamos... Vale, no, bueno, 900 es muy poquita experiencia, tampoco esperaba más, pero bueno. Vale, y ahora, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Cuatro? ¿Qué es esto, tío? Ah, vale, ahora... Eh, nos han teletransportado aquí, ¿no? Podemos subir por aquí. Eh, pero hay zombies, tío, pero si no tenemos armas, ¿cómo vamos a enfrentarnos a los zombies? Vale, ahí hay una calabaza. ¿Cómo habéis podido salir de ahí, tío? Ah, por aquí. Vale, pido la calabaza esta. Esta de aquí. Eh, ojo. ¡No! Uy, Se me ha la de aquí, tío. Ah, es un laberinto, tío. A ver. ¿Pensáis que igual las calabazas nos van guiando un poco? En este laberinto. ¡Uy, cuidado. Ujo, Ah tío, me, me acaba de. Me acaba de dar ahí un, un sopapo. Se va a el zombie, tío A ver Vale, por aquí no es, ¿no? ¿O sí? No lo lleváis por ahí estáis eh, habéis encontrado algo por coger una calabaza tío que el mi tío valió la pena ahora, ahora dice jaime pero valió la pena a ver esto por aquí cerrado. No, de todas maneras eh, salimos ya, ¿no? Salimos de este modo, tío. Es que, a ver, vamos a salir. Y ponemos ahora el... Ah, eh, ¿Lo puedes repetir el, el código, este Adrián? ¿Me lo puedes volver a escribir ahí? Es que se ha subido el chat. O sea, no, no me aparece ahora ahí. si sí puedo a ver modo creativo código de isla eh, ¿lo, lo tienes por ahí o vale ahí está vale. y de qué trata esto más o menos o sea 08 tengo que poner esto también, ¿no? Lo he separado. 908. No, espérate. No, no escribáis, no escribáis en un momento, ¿vale? Que si no se va... No escribéis, no escribáis. Si no se va a subir. Eh, 68. Tío, ya se, va, ya se sube, tío. 705, pero qué es, ¿qué es eso? O sea, ¿qué, ¿qué se supone que es este ese símbolo? <ríe> Ahí es escrito un símbolo al lado del 7. <ríe> ¿Qué, ¿Qué número es ese? ¿Un 8 tal vez? ¿Era un 8? ¿Era un 8? ¿Así? Es que has puesto ahí el, el símbolo del I, o sea, es como un 5. Ah, vale. Vale, ahí está, terminado. Vale, perfecto, eh, jugar. Eh, Todo listo. ¿Y este modo que da mucha experiencia o cómo está eso? <risa> Ahora dice, no, no da, no da experiencia. <risa> I'm <sweak> <sweak> Vale. Bueno, a ver, nada más entrar ya nos han dado 700 de experiencia, oye, pinta bien. Vale, pero esto es un. ¿Esto es un todos contra todos o cómo está esto? Parece, ¿no? Ojo, oh, cada vez que abrimos cofre, tío, ¿qué me dices? Bueno, bueno, bueno, lo que dan de experiencia es tu cofre. 500... Más 2500. <risa> <risa> Hay alguien arriba, ¿no? Uh, mira qué cofre. Maravilloso. Pero hay un modo así, pero sin construcción Es que claro, esto va a ser un poco palo O sea, si Eh, ¿salid de la partida? ¿O cómo está eso? ¿Qué me está disparando? ¿Por dónde vienen los disparos? <risa> míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, construyendo, no, tío. <risa> no. Espérate. Vale. Saltar. No, no he podido saltar, tío. No he podido saltar, tío. En serio. <risa> ah, qué barbaridad, tío. Pero ella está muy guapo, Adrián, este modo, ¿eh? Está chulo. Eh... No sé si se me habrá quedado guardado, pero lo voy a guardar, ¿eh? ¿Sabéis la cantidad de experiencia que nos han dado en un momento, tío? ¿Quién es ese que va en, en un coche, tío? Eh, eh, un momento, ¿han quitado los cofres? no, tío, han quitado los cofres en esta partida ¿por qué nos hacen eso? Ah, pues están ahí ¿Quiénes quedamos en partida ahora mismo? Espera, ¿solo quedo yo? ¿Solo estoy yo en la partida o cómo está esto? Ah no, no estoy yo solo, tío, bro. Mira, mira ya arriba. Buena, has eliminado la armadura. <risa> eh, vale. ¿Quién va a por ahí? Eh, tío. ¡Tíralo! <risa> Pero no me he la las barreras, tío. Vamos. ¡Ah, tío! ¿En serio de nuevo, tío? ¿Qué? No puede ser. No puede ser. Oye, ¿y si hacemos un pacto de no construir? ¿Qué os parece? Para que sea más igualado. Un, un pacto de no, no construir. Es que, claro, tío, si construís a mí eso... ¿Os ¿Ok? Vale, muy bien. Tregua. No hay construcción, eh. Ojo, si hacéis construcción no vale, eh. O sea, será como si no, como si no hubierais ganado. Eh... ¡Oh! Mira lo que hay aquí, bueno, maravilloso, tío. Bueno, bueno, bueno, bueno. Eh... Saludos. Eh, ¿Cómo me uno? Dice The New. Pero este modo se pueden. ¿Cuántos podemos estar en este modo? Ahora Adrián, si, si nos dices. ¿Cuántos pueden participar? Adrián dice, agrega eh, Bueno, espérate, es verdad eh, Manda solicitud eh, de new eh, como. ¿cómo te llamas en, aquí en Fortnite? Vale, ¿no está? Eh, Es como en mi canal, ¿vale? O sea, me llamo... Hemos dicho nada de construcción, ¿eh? Ojo, cumplir la promesa, ¿eh? ¡He visto ahí construcción, tío! ¿Quién ha construido? Había... había habíamos dicho que no se construía. No, ¿quién, quién, no? Venga. Sí, ahí está. Perfecto. Eh, cuando escuchan la construcción, ¿eh? ¿eh? Mira, hacemos una cosa. Espera, salimos un momento y... Y volvemos a entrar, ¿vale? Está... Eh, para ayudar a. a Din New gone. Eh, te, te digo New, ¿vale? Sí, si para, para. no estar leyendo todo el nombre completo, ¿vale? Pues New, manda Eh, Mides. Bueno, como en el canal. Bueno, ahora. Ahora te enseño la idea. Acepta. Oye, pero este. este mira, así me encuentras. Este modo da mucha experiencia, ¿eh? Caben 16 de lujo, tío. Pues. Eh. Ahí está. Y me lo voy a marcar en favoritos, tío. A ver, creo que hemos dicho que era... A ver. Vale, ahí está. De New Gone. Y ahora te mando la solicitud. Vale, te invito yo, ¿eh? No, no mandes invitación. Vale, invitar. Ahí está. Y ahora, en mi librería, creo que se habrá quedado guardado, ¿no? ¿Cuál de estos será? No, no me digas que debo volverlo a poner <ríe> eh, Jugados hace poco, vale eh, Este, vale Me lo marco en favoritos Y lo pongo ya, vale eh, Ah, vale eh, Espérate, entonces Espera, eh, Esperamos un momento, vale Vale está, Bienvenido el Marcus eh, por cierto, si también le recomiendas mi canal a tu amigo, de lujo, ¿vale? <ríe> Lo digo porque así eh, poco a poco vamos haciendo un poquito más conocidos, ¿vale? En esta, si queréis, ya construimos, ¿vale? O sea, en esta partida. Sí o no eh... si sí, no es que claro como han venido nuevas personas Sí, vamos eh, como, como al principio podéis construir vale vale pues ahí estamos eh un momento esto que es <ríe> como es que aparecen ah que aparecen nuestras skins ahí Vale, por aquí. Eh, ¿quién es eh, Siete? Bueno, va, eh, supongo que estará en el directo, ¿no? Luego lo, lo miramos. Si sí, Raya está por aquí, que lo diga, ¿vale? Uh, qué sabrosos cofres, tío. Oh, maravilloso. Mira todas las críticas. ¡Uy, uh, cuidado! Que voy por aquí, vale. Acá, ah, habían ya vale. Pues, eh, ahora en, bueno, claro. Eh, si la vuelves a. Si vuelves a mandar la invitación, ¿me volverá a aparecer aquí o me tocará salir ahora a la lobby? Prueba a ver, ¿vale? A mandar otra vez la invitación. Es que al principio no suelo aceptar porque. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Maravilloso el cofre tío, ¿cuánto nos andan? Dos mil, y pico, tío. Vale. construcción, ah, mira, estaba aquí, tío. Toma, <ríe> Toma aquí esta vía arriba. Eh... O oh, mira, esperad un momento. O Salimos, es que no, no tardamos nada en salir a la lobby, ¿vale? Salimos, metemos a Cady y a Naya y... y volvemos a entrar, ¿vale? Eh, Adrián había dicho que se puede un máximo de 16, o sea que hay sitio, ¿vale? Eh, vale, a ver 7-7 eh, Ryan Creo que ha sido, ¿no? Aceptar mm, Vale, y ahora Vale, creo que A tu equipo, perfecto Pues ahí está eh, Ahora lo pongo esto Favoritos, vale. Eh, se ha producido un error al invitar al grupo. Eh, ¿Qué error se ha podido.? A ver, eh, ¿es posible que te, te aparezca lo del tema de los amigos? O. Vale, ahora sí, ¿no? A ver, no, se ha producido un error. Eh, mira, eh, Anaya, te, te comento, ¿vale? Eh, ¿Puede ser que tengas demasiados amigos? A ver. Porque no, no me estás apareciendo en amigos. Y eso le había pasado, creo que a Adrián. Hay otro que es en dúo igual. Pero... Sí, pero es que estoy ahora con... A ver, ahora es que no, no me apareces aquí. Es que, a ver, eh, si tienes demasiados amigos, pone ahí que como que tienes que eliminar a algunos, ¿vale? Para... Vale, me he unido al grupo y ahora me, me asciendes al líder y invito a los demás, ¿vale? Eh, mándame... Hazme líder, ¿vale? Eh, hazme líder, eh, Ryan. Ahí está, gracias. Eh, vale, Jimmy... Ah, vale, pues bueno, o mandarla así y os voy aceptando. Eh, a ver, Kaiser también estaba. Mando un Zumaki. Kaiser, invitar. Vale, invitado. Eh, ¿Quién más, tío? Se, se me ha ido un poco ahora... ¿Quiénes más estábamos? Creo que... ¿Quién, ¿Quién más estaba, tío? En el, ¿En el grupo? ¿Estamos ya todos? Escribidlo ahí en el chat, ¿vale? Por si falta alguien. Ah, vale. Vale, New. Y seríamos ya todos, ¿no? Quiero unirse a tu grupo. A ver. Éramos eh, seis, ¿no? Creo, creo que ahora sí, ¿no? Kaiser tal, vale. Estamos todos ya, ¿no? Vale, y Marcus también, ¿no? Vale, todos, ¿verdad? Eh, ya, ya os digo, o sea, que este modo la, el tema de la experiencia dan bastante, o sea por lo que he podido comprobar no, es, este modo está muy bien, tío o sea, es, este modo está bastante bien A luego si queréis al rato, lo cambiamos pero en principio me ha gustado, o sea, la experiencia que han dado en... Lo sentimos, no puedes usar el personalizado para este modo. Ese es en dúo, dice Adrián. Sí, pero individual también mola, ¿no? Es que para ser dúos tendríamos que ser pares. vale, pues bueno, pongo este otro que me habéis dicho, a ver, voy a buscarlo, eh, vale, código de isla, 5, 1, vale, a ver, Vale, hago favorito y le doy a jugar, ¿vale? Eh, ¿Por qué no hablo, con, eh, no hablo por el chat? Eh, yo, o sea, porque, eh, porque no tendría mucho sentido, ¿no? Escribir ahí... En el chat, ¿no? Se <ríe> lo vería un poco raro, el mismo que está haciendo stream <ríe> estar ahí escribiendo. Eh, vale, hay uno que no ha que no ha dado a que no ha dado a listo, o sea, ¿quién, quién no ha dado todavía? Ah, pero eh, bueno, lo, lo he comentado varias veces. Yo sé que, bueno, esta pregunta me la hacéis ¿Los sentimos? Vaya, pues nada, este modo no se pueden tantos. Eh, no se puede, por lo visto. No deja, ¿eh? eh a ver, hacemos otra cosa: De deseleccionarlo todo, darle a todos a cancelar. Ahí está. Ahora le doy yo. Y... A ver, probar ahora. A ver si ahora sí. Es que a, a veces suele pasar que... Primero tengo que darle yo y luego... Claro, exacto. Ahora sí está bien. Entonces... Queda solo una persona por darle. Bueno, lo que estaba comentando antes. Eh... Eh, yo lo hago de este modo Porque en principio Tuve Para los que no lo sepan un Bueno, tengo un canal principal, vale Y, y tuve experiencias, ¿no? Porque en el principal también decía directos No deja, ¿no? Eh, vale, pues probamos Probamos otro modo Que sí que se puedan 16, ¿no? Va, vamos a probar este, va eh, Cancelar todos Cancelar todos, todos. Hay uno, eh, Jimmy. Ahí está. Vale, ahora le doy yo. Y bueno, volviendo a, a la respuesta que me han preguntado. La respuesta a la pregunta. Eh, yo hacía directos así en, como estoy haciendo ahora en el canal principal, ¿vale? Que ya sabéis tengo un canal principal. Y si no lo sabéis, pues ya sabéis que tengo un canal principal. Y bueno, yo hacía directos de esta forma. Tenía el chat, el chat activado y pues me encontraba todos los directos con temas de eh, copyright porque alguien estaba escuchando música un tema de que no se nos escuchaba entre nosotros porque alguien se ponía a hablar y no, no respetaban los turnos me puedes hacer líder y pongo un mapa eh, pero no, haz, haz como ha hecho Adrián, pásame código y lo pongo yo y no, no cuesta nada no, da igual. Eh, de, de, escríbeme ahí el mapa que quieras poner. Ah, Adrián, te tienes que ir ya. Pues eh, un saludo, tío. Gracias por haber estado aquí, tío. Chao, venga, que vaya bien, tío. ¿Ha salido Adrián? o Si queréis ahora cuando salga Adrián, probamos a ver si nos deja entrar. que no, no sé dónde mirar, dice. Eh... Vale, ahí está. Vale, vamos a intentar darle ahora, ¿vale? Tal vez al ser uno menos. Vale, sí, creo que ahora sí, porque ahora somos... Eh... Pa eh pares. Ah, no, pues nada, no, no, no deja, tío. Eh, nada, pues eh, miramos otros modos, ¿no? O sea... ¿Os gustan este de Fortnite? De... Este modo está bien porque, bueno, en principio eh, aquí sí que no sé si vamos a aparecer todos en el mismo equipo. Pero bueno, darle y si, si queréis probamos a ver si funciona. El, porque no, no nos está dejando entrar. Faltan dos personas por darle. No, es solo por probar, tío. A ver si es eh, el tema de, de servidor o qué. A ver si nos funciona en Minecraft. Eh, Jimmy ha abandonado el equipo Bueno, le vuelvo a dar, ¿vale? Darle al listo, intentar Es solo por probarlo, tío, y salimos Jaime dice, me tengo que ir Vale, tío, pues eh, lo mismo que le he dicho a Adrián Gracias por haber estado aquí, tío Y si puedes compartir el enlace, se agradece, ¿vale? Tal vez así pues, más gente vea que hacemos directos y luego se quiera unir yo creo que en principio ahora no va a dar problema no, tío eh, nos da soporte de error ahora new abandonado vale, pues hacemos un, un escuadrón si os parece, vale Eh, ¿Qué sucedía? Únete a mi grupo. Pero... Pero... Cuéntalo. ¿de ¿Qué sucede, tío? Si quieres... A ver... Eh... Un, un código raro <ríe> Tengo un código raro Bueno, bueno va, a ver eh, Hacer líder, va Es que, no sé, me ha parecido curioso eso del código raro, va y <ríe> líder, vale, pues <ríe> Tengo un código raro, tío eh, ¿Era este el de Fortnite o, o qué, qué mapa has puesto? Eh, pero no, no se ha cambiado No se ha cambiado el modo Espera, a ver, voy a... Pero Ryan había dicho que tenías... Que tenías un código raro. ¿Dónde está? ¿Pero es este el que has puesto? ¿El, el, el de Minecraft? Si no, mira, o sea, somos cuatro Somos perfectos ahora para poner Este modo de aquí Mirad Por, por alguna razón, tío eh, Por alguna razón No me está dejando cambiar de modos O oh, ahora sí Vale, ahora sí Vale, igual era del juego, ¿eh? También es verdad, también puede ser, ¿eh? También puede ser que fuera del mismo juego, que nos estuvieran dando problemas. Pero bueno, vamos a hacer un escuadrón, ¿vale? Y así también, bueno, para las personas que sois nuevas... Bueno, Kaiser ya lleva tiempo, ¿vale? Eh, pero Ryan y, y New sois dos nuevos, ¿vale? Y vamos a ver a ver qué tal se nos dan en equipo. No, vamos a dejar el creativo ya de momento, tío, ya... ¿Hemos hecho unos cuantos de creativo? No, ¿quién se ha unido al grupo? Si somos cinco ya no podemos hacer escuadrón. Eh, sacamos a marcus porque o, o, o que salga marcus eh, cinco sí que no y cómo es que se ha podido unir si no le ha aceptado tío o sea cómo se ha unido a ver esperar un momento Vale, lo expulso porque es que si no, no vamos a poder hacer escuadrón. Pues somos cinco, tenemos que ser cuatro. A ver un momento. Ahí está. Vale. Eh, ahora sí, darle rápido que Marcus es capaz de volver. Y que, <ríe> creo que no está viendo esto. Entonces volverá a mandarnos... Seguramente se volverá a unir, ¿vale? Dale rápido, New que creo que eras el último... ¿te tienes que ir, New entonces? bueno, espera, entonces vale, pues espera un momento entonces mi Niu se tiene que ir vale, pues voy a aceptar rápido a Marcus a ver y ahora, y ahora pensando a ver qué Marcus nos queda ¿dónde está Marcus, tío? no, Mar Marcus ya no está no se ha ido entonces si no está marcus pues hacemos de 3 vamos a probar entonces de 3 vale va. Me ha quedado un poco con la curiosidad de ese código raro, pero de ver ese, ese código a ver qué era, pero bueno. Eh, gracias, de verdad. Eh, a ver qué tal se nos da ¿vale? la combinación, porque bueno, ya... Kaiser ya se más o menos... Bueno, a ver, Kaiser realmente en, en creativo es mejor, ¿vale? Este es cero construcción. Pero pero aún así no sé si a ti se te da mejor construcción o cero construcción. ¿Cuál, cuál prefieres? O te da igual, en principio. Yo conozco mucha gente en verdad también. aunque claro, que les digo. Vale, caemos ahí. Vale. Vale, caemos bueno, que por aquí, por esta zona. Es que aquí parece que hayan más objetos. Vale, a ver. ¡Oh! Esta, arma está... esta arma es buenísima, tío. Queda A mirar, me ha pillado mirando el móvil, tío Me ha mandado un mensaje Estaba yo ahí mirando el móvil A ver Pues muy mal, eh Muy, muy mal, tío O sea, de repente, macho Me llega a pillar ahí desprevenido, tío Vale, estamos aquí los dos Vale eh, ¿Qué hacemos? Eh, bueno, se está cerrando... Vale, estamos en una buena zona, en verdad. Vale, vamos a ir por aquí. toda la partida con esta arma o sea no, no voy a utilizar otra tío o sea si puede durar esto que dure de esta manera me va a quedar unas cuantas a ver, esto por aquí Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Eh. Ah, uy. O sea que era un enemigo. estamos en ello Jorge estamos ahora mismo en ello es eh, Anaya se acaba de unir ¿vale? a nuestro equipo primera partida con nosotros y... y pues eso vamos a ver qué tal se nos da lo parece a mí esta arma que llevo esta arma está rotísima eh o sea no es por presumir pero <ríe> es que tío iba a ser esta la última tío eh, Jorge no, no sé si lo has dicho en broma bueno pero íbamos a hacer de esta la última ya tío? Tío, tío, ¿eh? ¿crees que una podrías hacerla? Ahora te viene bien. Que bueno, también pensándolo bien, por una partida más. Sí que puede haber Buena una ya de aquí. De hecho, creo que estuviste al principio, ¿no? O sea, nada más inicié yo al rato, creo que te pasé. ¡Eh! Oh, ¿Por qué no llevas a.? ¿Por qué no llevo escopetas? Pues. Gracias por el sniper. Eh, no sé, porque de repente no había encontrado. Mira, aquí aquí tengo una. Pero este está, tío, o sea, esta es verdad. Esto es bastante buena. Hola Faze, ¿De qué región eres? Soy de Europa, ¿y tú? Últimamente me están preguntando mucho eso de la región Sí que a ver, sí que es verdad que algunos dicen que... Como que prefieren ciertas regiones y tal, pero bueno Creo que aquí había otro, otro librito de estos. ¿Son privadas? En principio sí, son... Ya lo... Bueno, las llamamos así, privadas. Eh, vale, me voy a pillar esto... ahora empieza a venir la gente, tío, o sea, ¿te acuerdas, Jorge, lo que acabamos de decir, tío? pero bueno, eh, no sé, a ver, siempre pasa lo mismo, tío, o sea, cuando inicio y tal, o sea, la afluencia siempre es en las despedidas, no sé si, si os habéis dado cuenta o soy yo el único que me he fijado, como cuando tienes un bar y vas a cerrar y de repente vienen ahí una familia entera a cenar, tío. Dos familias, más bien. Bueno, tres, vamos a lo más. Tres familias, tío, a la hora del cierre. A ver, esto por aquí. A ver, estás en el medio. Eh, no te pongas a hacer ahí un baile ahí en el medio, por cierto, también tengo canal principal, por si también me sé, queréis seguir por ahí, ¿vale? Porque en el principal no hago, no hago transmisión como tal, es más eh, subir contenido y tal. Mm -hmm. ¡Oh, una rodada de ¿eh? sí. ¿Ese Sniper? Sí. Vale. Mm -hmm. me voy a quedar. ¿Dónde está? ¿A quién me estáis disparando? No veo a nadie ahí. Ah, bueno, eh, voy con vosotros, ¿vale? Que eran un lobo, lo que me han resultado. ¿no? Ah, mira, buena, contra ¡Eh! ¡Eh! Ahí, perfecto. ¡No! Mira lo que me estaba atacando. Mira, eh, vamos a. <risa> Espera, a ver si me puedes. A ver. A <risa> ver. Ah, ese lobo es de los nuestros, vale. Tengo un esto, ¿vale? O sea, de para un botiquín. Eh, gracias, por cierto. viendo disparos. No sé por, por qué son voy. hoy. A ver. Pues <ríe> que llevar las escopeta. Es que no puede ser. Pero aún así, la pistola esta de lava es bastante buena, ¿eh? O sea, este arma está rotísima. Lo que pasa es que creo que están ahí arriba. No, ¿qué digo ahí arriba? ¿Está bien? bien, buena. No, no me siento orgulloso de lo que acabo de hacer, porque he hecho un espaldero. Y no soy partidario de los espalderos, pero bueno. Que tenemos que ir por ahí. Vale. Vamos, vamos a esta zona ya, ¿vale? Eh, subimos. Tío. Me cuenta como. Mira, un escudo de lujo. Bueno, a ver, espérate. ¿Dónde estás? Kaiser. Eh, vente, vente, tío. Sí. Vale, grave, y eh, vamos, nos tiramos, tío. Eh, ya estamos, le he puesto... le he puesto slim de este, tío o ya... bueno, espérate a ver ¿cómo lo lleváis? o sea, es que se está cerrando, tío si, en cuanto vaya yo ahí a esa zona eh, se va a cerrar a ver, te tengo que ir por aquí o sea, lo que tardo en ir por ahí, saludos, Lucas eh, sí, el, hemos ganado alguna que otra, tío. Esta Estamos en ello, a ver qué tal se nos da. Pero bueno. ¿Hay alguna zona de reinicio aquí en, en, la, en la esta? A ver, voy a ir por aquí. Vale, eh, te espero aquí, ¿vale? Estoy justo en esta zona. Vale, escucho disparos... ¡Ay, oh, no! ¡No, tío! <ríe> ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué acaba de pasar ahí, tío? Vale. Voy a ir eh, donde donde estás tú, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Te quito a los lobos de en medio. Vale. Eh, buena, ¿no? Perfecto, tío. Perfecto, Kaiser, tío. Brutal. ¿Qué me dices, tío? Tremendo. O sea, esto para finalizar ahora... Perfecto, tío. Muy buena. Nos vamos con una victoria... Eh... Con una corona, de hecho, nos vamos como reyes, tío. Pues nada, aquí lo vamos a finalizar, ¿vale? Eh, nos vemos muy pronto el lunes. Eh, bueno, a ver, si me apetece mañana, como me ha apetecido hoy, eh, haré alguno. Pero en principio ya sabéis que son los lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Pero bueno, no se sabe, así que activar esto por si os avisa, ¿vale? Y, y ya está, ¿vale? Lo vamos a finalizar aquí, ¿vale? Un saludo a Jorge, Lucas, en especial, y, y a todos, ¿vale?